Desde el punto de vista de las vitaminas que contribuyen a aliviar los síntomas de este síndrome, encontramos las siguientes. Y no podía faltar nuestro magnesio, que es uno de los remedios naturales más populares para este síndrome. La deficiencia de magnesio es común en la sociedad moderna. Además, ciertos productos como el azúcar, alcohol, eh, cafeína e incluso el estrés pueden agotar nuestras reservas de magnesio. Los niveles adecuados de este mineral pueden ayudar a las fibras musculares que en las personas con este trastorno funcionan de manera deficiente en algunos músculos. La ayuda se traduce en la posibilidad de que las fibras musculares se relajen, contribuyendo además a un sistema nervioso saludable. Sin embargo, hay que tener en cuenta que un exceso de hierro puede agotar el magnesio, así que es importante no sobrecargar de este suplemento de hierro al cuerpo. Selenio Se cree que la dopamina está directamente relacionada con el síndrome de las piernas inquietas, por ello el selenio puede ser una buena elección ya que apoya la función de la dopamina en el cuerpo. El hierro también resulta necesario para la función de la dopamina en el cuerpo. En general, las personas con síndrome de piernas inquietas poseen niveles demasiado bajos de hierro en el cerebro. Los suplementos de hierro se utilizan habitualmente para el tratamiento de esta afección, aunque lo ideal es obtenerlo de los alimentos siempre que sea posible. Sin embargo, como ya he indicado anteriormente, un exceso de hierro puede agotar el magnesio y además puede contribuir a un aumento de ciertas bacterias patógenas cuando se poseen problemas digestivos. La vitamina D, esta es otra vitamina que puede jugar un papel determinante como remedio para quienes sufren de síndrome de piernas inquietas, en este caso se consume bien sea a través de los alimentos o del sol o bien en forma de suplementos. Entre algunas recomendaciones que te puedo dar es que intentes no hacer más esfuerzos físicos ni mentales de los necesarios por la tarde y a primeras horas de la noche, porque el estrés favorece la aparición de los síntomas. Mantén horarios regulares tanto para irte a dormir como para despertarte. Es muy útil establecer un ritual que te ayude a conciliar el sueño. Evita el alcohol, la cafeína y la nicotina unas horas antes de irte a dormir si es posible. Realiza suficientes ejercicios durante el día y por la noche. Elimina tensión de las piernas con estiramientos o ejercicios de yoga, por ejemplo. Practica también alguna técnica de relajación como la relajación progresiva, el entrenamiento autógeno, la visualización guiada o el mindfulness. Mejora la circulación sanguínea gracias a duchas alternas de agua fría y caliente baños, masajes y envolturas calientes y frías. Asegúrate de que la dieta te está proporcionando la suficiente cantidad de hierro. La deficiencia de este mineral también explica en torno al 30% de los casos. Recuerda que son alimentos ricos en hierro, las legumbres, las semillas de sésamo, los frutos secos y las verduras, especialmente las coles de Bruselas. Acompáñalos con frutas ricas en vitamina C para mejorar su absorción. Ahora que es el síndrome de piernas inquietas, se trata de una afección que se cree que puede llegar a afectar hasta un 7% de la población o incluso algo más, es un trastorno neurológico sensorial y dado que interfiere con el sueño también se clasifica como trastorno del sueño. Como su propio nombre indica, esta afección se experimenta más comúnmente en las piernas, pero también puede ocurrir en los brazos y otras partes del cuerpo. En los momentos de descanso o justo antes de dormirse, los afectados notan unos pinchazos, tensión o hormigueo en las piernas y para mitigarlo, sienten la urgencia de cambiar de posición, levantarse y caminar. No es un trastorno inicialmente grave, pero sí es muy molesto y desasusegante. Se estima que el síndrome de las piernas inquietas, también conocido como síndrome de eggbone, afecta a una de cada 10 personas y puede manifestarse de forma esporádica o crónica. Los síntomas pueden variar en cuanto a cómo se presentan y también en la intensidad dándose casos leves pudiendo acabar siendo molestias muy severas. Sus causas son desconocidas pueden ser por deficiencias alimentarias y por componentes genéticos pues hay familias más afectadas que otras. Las mujeres mayores son el grupo más afectado. Dichos síntomas aparecen o se intensifican por la noche y no suelen producir dolor, pero las molestias resultan bastante desagradables. 8 de cada 10 personas con piernas inquietas también sufren el síndrome de movimientos periódicos de las piernas, que se caracteriza por movimientos involuntarios bruscos de las mismas durante el sueño. Tampoco se conocen las causas de estos movimientos involuntarios, pero una teoría los relaciona con niveles bajos de dopamina, uno de los principales neurotransmisores cerebrales. Esta también puede ser la causa de las piernas inquietas. La neuropatía periférica, la insuficiencia renal, las disfunciones intestinales y algunos trastornos del hígado y del tipo autoinmune pueden causar síntomas similares. Las molestias también pueden aparecer como efecto secundario de algunos medicamentos, como los neuroeléctricos y los medicamentos antidepresivos. Las sensaciones más habituales suelen ser descritas como picores, hormigueo, punzadas como alfileres, sensaciones eléctricas, palpitaciones, espasmos musculares en las piernas, etc. Los síntomas pueden ser más, pero básicamente estos serían los más habituales. La acumulación de ellos hace que el cuerpo impulse las piernas a moverse y sacudirse. De ahí el nombre de síndrome de las piernas inquietas. Este tipo de afección se manifiesta con mayor dureza en los momentos de reposo y generalmente es más común por las noches. Puede impedir o perturbar directamente el sueño, lo que a su vez puede generar una gran cantidad de problemas de salud.